Bueno, pues, eh, somos un cole de primaria en Ciudad de Cremona, eh, en el 2007 nos dijeron que, era, que se hacía un cole nuevo, bueno, una ampliación de este cole, que el de aquí al lado se llama Sánchez Almiñano, éramos una ampliación, la primera semana nos llamaron el, el colegio número 5, a la siguiente semana ya no éramos ninguna ampliación, éramos el 15 y a la otra semana en Ciudad de Cremona, oficialmente. Y nos dijeron que en dos años, provisionales, íbamos a estar en barracones, pero que no nos preocupáramos de nada porque lo iban a construir, pero rápido. Nosotros no, bueno, eh, en principio no teníamos por qué protestar, nos, di nos dicen que en dos años no lo, no lo construyen, pues nosotros no lo creemos. <ríe> y pasaron los dos años, pasaron tres, pasaron cuatro, así sucesivamente hasta el día de hoy. Con lo cual, 10 años ya en barracones, ya no, no, no es posible. Ya es por las, las instalaciones, necesitamos unas instalaciones dignas, como otros niños cualquiera, de, de cualquier otra comunidad o cualquier otro pueblo. Están estudiando en instalaciones dignas, con aulas de informática, con aulas de gimnasio, con huertecitos, con todas sus cosas que nosotros no hemos tenido ni, ni han visto en nuestros hijos. Y bueno, llegó el momento en que hasta aquí que no, ya nos cerraban las líneas de entrada, no, solo salían niños, no entraban, con lo cual nos decían que no lo iban a cerrar, pero eso fue, era mentira, porque si solo salen y no entran, lógicamente al final quedan cuatro gatos, los, exparten, los dispersan por otros colegios y este colegio se cerraba. Los padres nos decidimos de un día para otro hacer un encierro, Histórico en un colegio público y estuvimos 100 días pues aquí encerrados, eh, durmiendo aquí todos los días. Por supuesto, no molestábamos en el, en el sistema, de, en el horario lectivo. Nosotros por las mañanas a las 7 y media o así cogíamos y nos íbamos, con lo cual a los niños no los molestábamos. Eh, empezamos a movilizarnos, eh, nos hicimos eh, comisiones de de comunicación, comisión de pancartas, comisión de manifestaciones, comisión de un montón de cosas. Los padres nos movilizaron hasta la lectura de, de, de bueno, eh, gente súper profesional, informáticos, diseñadores gráficos, trabajadores sociales, aquí somos de todo. Entonces, claro, eh, teníamos una, un movimiento en, en la... En, en la Comisión de Comunicación, con la prensa, con la televisión, con los partidos políticos, eh, eh, íbamos a cualquier sitio, a manifestaciones, a, sobre todo de educación. Y bueno, eh, hemos conseguido que por fin, después de tantos, tantas tensiones, tantas peleas, tantas luchas, pues hoy, este año, este año nos hayan licitado el colegio oficialmente y se supone que no lo tienen que construir. Pero bueno, pero somos? de momento todavía tenemos la no, realidad no sé. que veis detrás. Hemos estado antes visitando el poder, a mí me llamo, bueno, de bueno. Primero no, la cantidad, porque hay 1.500 mil, mil, mil, mil alumnos, si no, no. me equivoco, o al menos ahora, hoy sí, por hoy no, unos o sea, 600, 600? pero Ha llegado a haber 600. porque a ha haber como cuatro líneas. Eh, eh, eh, hubo unos, unos años. Y luego ha ido reduciéndose, eso ¿no? es, vale. hubo unos años que hubo un boom, porque aún, a pesar de que estábamos en Barracones, era el colegio más solicitado de todo, de todo el pueblo. Y entonces hubo un, un año o dos que hubieron cuatro líneas. Claro, a mí hemos estado visitando ¿no? primero la extensión de la cantidad, porque es, claro, pues es absoluto, ¿no? porque todo es barracones, que son que en Asturias hay partes de los colegios que son barracones, pero hay una parte también construida. Hemos ¿Cómo ¿Cómo que hemos aguantado todo eso. Como vosotros, dices que adecuar el espacio, ¿no? como pintasteis los, ah, bueno, los propios barracones, es, barracones ¿no? que como que se ve ahí bueno, pintados como el propio mural, ¿no? De volver una realidad, ¿no? que lo que los tienes con lo que juegan en el patio es con, con la imagen de, con esto que tenía que ser construido y que no está, y luego hemos entrado dentro. Claro, pues entonces primero, así ahora estaremos a 40 grados o 38 grados, ¿no? Pero, dentro, Pero más, dentro igual hay 10 grados más en los pasillos, ¿no? Que, que también hay, que hay agua, que hay plantas que han nacido. Hemos, luego. hemos llegado a estar en los pasillos a 50 y 53 grados. Aquí nos han evacuado, protección civil, por lluvias, por inundaciones, por porque viento. salían los chorros de agua por los aires acondicionados de dentro de las clases, por los enchufes se ha estropeado muchísimo material y muchos trabajos de todos, de muchos niños, de muchas profesoras, mm. de viento, wow. o sea, se nos han ido las uralitas y han venido también a evacuarnos por peligro que los niños se les cayeran encima, o sea, ha, ha peligrado la, la integridad física caída de los de niños, muros, ha peligrado, claro. entonces, los muros también han caído, ah. de viento, las vallas se, se las ha entonces, llevado. Entonces, la mezcla, primero, de, de cómo los padres o profesores han trabajado para que sí. tenga un espacio vivible, que ¿no? mm -hmm. yo creo que es, que es espectacular y yo creo que los felicito por, mm -hmm. por pues es un ejemplo para eso, ¿no? Y luego también como las propias administraciones dices, bueno, esto es una solución temporal, pero que en realidad ha sido en todos los sitios donde se ha puesto barracones ha terminado oh, costando definitivo. dos tres cuatro veces más que el sí. coste de lo que costaría un edificio sí, de sí, en realidad hay gente que ha hecho negocio por con el desvío de fondos de la educación ¿no? oh, hombre, eso, es esto... eso por descontado muchísima <risa> gente en esta comunidad y en otras que han habido barracones se han, se han embolsado muchísimo dinero que no era suyo por supuesto que sí, pero qué tonterías es de gastar tanto dinero en alquiler de barracones pudiendo hacer un colegio de ladrillos el negocio estaba claro lo que pasa es que nadie les había destapado hasta que los movimientos sociales sí. empezamos a movernos no, no, y presionamos. Claro. Y eso, una cosa, Por eso hemos venido también esta visita mm. desde Asturias a, a Valencia, uh -huh. eh, a la CUASA, ah, <ríe> el, colegio bueno, bien. el Colegio de Cremona, porque también hay un problema en Asturias, en, en determinados barrios, en el Instituto de la Corredoria, en los colegios de la Corredoria, en otros lugares de, de la geografía asturiana, ¿no? uh -huh. donde también soluciones temporales, que eran los barracones, en 2010 decían que en 3-4 años iba a existir Barracones y lo que nos hemos encontrado pasados 3-4 años es un tremendo fraude y un caso de corrupción que se llama en estos el caso Marea, que era donde se desviaban dinero de pupitres, dinero de pizarras, dinero de ratones de obras en las escuelas, presuntamente para pagar viajes para pagar reformas en las casas, para desviar fondos a políticos y empresarios. ¿no? Y estamos El 31 de julio, en teoría, tiene que ser la sentencia, sí. espero que sea lo contundente que tiene que ser algo así, ¿no? sí. pero, pero bueno, es una forma para nosotros de hacer política ¿no? donde, donde se ha puesto todo, todo, todos los aspectos de la vida, la educación al servicio de los intereses personales de, de unos pocos, ¿no? Claro. Y, y entonces, bueno, la, yo creo que la autoorganización que hacéis aquí, pues bueno, pues también Muy hay plataformas bien, trabajando bien, en Asturias bien. y bueno, pedimos, yo, yo creo que vamos a ver si es posible, pues bueno, pues pues también ayudamos desde allá, desde lo lejos, en la lucha, ¿no? Y Y, y, y claro. pedir que, que queremos una educación pública de calidad y que todos somos que, que se aprenda todos que, que hecho, La verdad todos es que eh, eh, se ha demostrado aquí con Creces que la unidad, con unidad y todos unidos, sí se puede. Sí se puede. Y los niños entraban aquí sí o sí. Y lo dijimos desde el primer momento y los, entra y los niños entraron aquí sí o sí. Con unidad sí se puede. Si no, si no hay unidad y nos, y nos dispersamos, entonces es que estamos vendidos. Pero si nos unimos, Pero, sí se que, puede, se, puede. Claro que pues, se puede. Pues volvemos a una realidad, lo que está escrito es lo que sí. tenemos que trabajar por, por conseguir y por construir. Eh, la cuestión de la corrupción aquí con los barracones pues, ha sido algo que creo que muestra lo que ha sido lo peor de la política. Como se ha hecho negocio con cualquier aspecto, o sea, con el futuro de nuestras niñas y nuestros niños, con generaciones enteras en barracones. Y ahora lo que tenemos que hacer es no defraudar y, y no llegar tarde a toda esa lucha que ha habido, toda esa autoorganización que ha habido, todo ese aprendizaje que ha habido para garantizar que la política sirva para algo. ¿no? Entonces, a partir de las experiencias comunes de la lucha que se ha hecho, ahora nos toca cumplir con lo, con lo debido. Estamos llegando ya tarde a, a Cremona y los baracones para nosotros es fundamental y este colegio tiene que construirse sí o sí y se va. Muchas gracias, eso esperamos. Sí. Sí. esperamos.